Hola primos, nos encontramos en la tienda de alimentación Luz de América, donde encuentras los mejores productos latinos. Para la calor de Sevilla, primos, tenemos los mejores batidos. Tomate de árbol, primos, una delicia. Cerveza Martín, para mis primos los chamos. Intiscola, para mis primos del Perú. Aquí amarillo, este sí que pica. Pero el roboto, este sí que pica más. Y puedes elegir la andaluza más grande para tu bocadillo. En fin, aquí me siento como en casa, primos.